A sus principios, a propósito que se celebra hoy, que estaban hablando con una Santa Teresita de Ávila, en Pulcra. Y esta joven que promovía la oposición que no se podía gastar tanto dinero en el barril que reciben los diputados en el cofre, los senadores, que también es una de las es eh, portavoces del de colectivo GLTB, BIT, qué sé yo cuánto más. Se ha cambiado muchísimo ahora. Dice ahora en el poder que el barril es necesario, que va dirigido a obra de bien social. Y en un cálculo que me han hecho por acá. Si se paga un peso por cada persona de la provincia que representa, aquí son 849 mil personas. Es decir, que uh, vayan a exigirle su peso a Franklin Romero. De acuerdo a la asignación que hace la Cámara. Pero ustedes no verán eso. ¿Saben por qué? Este fondo que reciben los senadores y diputados, el barrio y el cofre, y que yo le dije a ustedes que anualmente para los senadores era un privilegio de 2.800 millones de pesos y que para los diputados es un privilegio de 5.000 millones de pesos. Estamos hablando casi de 8.000, de 7.800 millones de pesos anualmente que hay que erogar. Y es un cheque personal, no es ninguna fundación, es un cheque que se hace a nombre del diputado, que se hace a nombre del senador y que constituye una erogación clientelista porque no se sabe en lo que un senador y un diputado invierten esos fondos porque recibirlos de manera personal lo cambian y hacen con él lo que le da la gana. Si se quiere hablar de ahorro al año, ahí tiene usted, presidente, casi 8 mil millones de pesos Quitando solamente un privilegio porque antes de que existiera y se aprobara el fondo para obras sociales, los senadores y diputados aspiraban y hacían obras sociales. ¿De dónde conseguían el dinero? De gestiones que hacían. Ahora el Estado tiene que cargar con unos parásitos que hay que darle ocho mil millones de pesos para que no se sepan lo que hacen. Ustedes han visto alguna obra, alguna construcción social ¿Qué han hecho los senadores y diputados con el fondo que reciben del barrilito y del cofre? Nunca lo han visto, lo verán. No tengo una idea. No es hacerse lo gracioso. A lo mejor tenga buena intención como he dado de estrella. Yo renuncio. Porque de todos modos, anualmente, ese fondo se va a erogar y se le va a dar. Y a lo mejor el mismo presidente del Senado, el que renuncia a eso, como el renunció Eduardo Estrella y otro más por ahí, no voy a utilizar los fondos, se quedan en el Senado, se quedan en el Senado, ahora bien ahora bien, ojalá no, pueda, no pierda la idea que estoy curando ahora ojalá, si es verdad que ustedes senadores y diputados quieren el bienestar para su nación ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, no es renunciar de manera individual porque esos fondos se siguen recibiendo, es usted elaborar un proyecto de ley que diga que se anula el barrilito y el cofre y se va a elaborar un fondo único para que se haga en obras de construcción social, pero que se van a entregar a la provincia a través del Consejo de Desarrollo de cada provincia. Entonces, imagina el Consejo de Desarrollo de esta provincia que vive mendigando obras con 840 mil pesos mensuales. y si usted... Por simple cálculo, 849 mil, para ser más exacto, al año usted disponer de 101 880 millones de pesos. ¿Me equivoqué? Perdón, de 10 millones 880 mil pesos. Sí, me equivoqué aquí los no cero. 10 millones. Oye, para obras. Eso sería interesante, importante. ¿No? Ustedes saben en el Consejo de Desarrollo los problemas de receta, de operaciones, y se evitarían ¿eh? que se harían aquí. Eso sería maravilloso. Puede seguir aquí, señor director. ¿No? Eso sería importantísimo. Se resolverían los problemas de la provincia. Y cada senador y cada diputado estaría haciendo una obra de labor social, pero para eso tienen que legislar y provocar una modificación a esa ley para que renuncien a esos privilegios. No es de manera individual, perdón, renunciando a unos fonditos porque esos fondos se quedan circulando y en el mismo presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados. Qué pena que Farid Raful, que era una... Una furtiva defensora de la legalidad, una cosa con violín y otra con guitarra, y ahora le gustan los cuartos y le gusta el barril. Y lo justifica diciendo que esos fondos son destinados a la oficina técnica legislativa a obras de bien social y que no han sido usados en las circunciliciones. No, lo que tú tienes que decir, Faride, Rafule, que ahora debe seguir aquí conmigo, señor director. No sé qué pasa ya. Vamos al periódico cuando yo le indique que ahora precisamente. Ah, bueno. Ustedes que son mayoría en la Cámara Alta y en la Baja, en el Senado, y en la Cámara de Diputados, aprueben esa ley, y modifí modifiquenla y digan el PRM va a ser el partido que históricamente le quitó el barril, el cofrecito en beneficios y privilegios que no merecen senadores y diputados y que se va a erogar a un fondo y esto se va a enviar a los consejos de desarrollo provinciales para que esos consejos de desarrollo hagan lo que sería lo que sería un presupuesto participativo abierto con todas las fuerzas vivas y la gente diga en qué quiere que se inviertan esos fondos, no que un senador y un diputado con un cheque que se hace a su nombre y que él cobra y que nada más él sabe lo que hace. Usted se imagina el senador pasado. Supongo que ahora ojalá sea distinto. Amilcar Romero aparecía cuando daba 25 mil pesos al patronato de apoyo contra el cáncer. 25 mil pesos a la Universidad de Estana. 25 mil, 75 mil. ¿Y, y los otros 780 mil. ¿Qué usted hacía con ellos, señor? Para el bolsillo y para las cuentas. Para engrosar un estilo de vida. A propósito que usted sale de ahí con una pensioncita del 80% de lo que ustedes reciben. Un diputado con 185 mil sale para su casa y un senador con 215 mil se va para su casa porque le suman todos los privilegios de pensión. Más bueno que es así por ocho años que usted haga. Y usted para llegar a una pensión aquí digna tiene que ser beneficiado por el Estado con ella. Porque el que trabaja aquí 30 años llega a los 60 años de edad se va con una pensión de miseria para su casa. Pregúntale a los maestros con cuánto se van de pensión para su casa. Yo conozco maestros que tienen 5 mil pesos de pensión todavía. Un médico que le haya dedicado su vida completa al servicio social a través de la salud pública se va con 30 mil pesos para su casa. A menos que sea uno de los integrantes de el Consejo de Seguridad Social, el Consejo de Salud de la CISARID, a eso se van con medio millón de pesos para su casa al retirarse de ahí. ¿eh? Más bueno que es así. Entonces, es el momento, Faride, que tú digas que ese dinero que usted dijo que recibió en septiembre, en la circunscripción en la que usted está, un millón cincuenta y nueve mil del barrilito, que los que han renunciado a él, está circulando ahí, promueve Tú eres senadora, está ahora siendo protagonista, te quedaste como vocera porque el, el, por el COVID-19 usted es la, la presidenta. Vamos ahora, el PRM que lo promueva, hágalo. Digan ustedes como, como partido mayoritario en la Cámara Alta Arte y Baja que renuncian a ver si es verdad que ustedes son patriotas.